A 2600 El cotiza Pregunta Y cuando va Al otro día 2800 Bueno el hombre se prepara Se devuelve, le aumentaron 2000 pesos Y al final cuando lo va a comprar a 3000 pesos O sea No hay ningún tipo de control Vaya a comprar cualquier producto A cualquier farmacia vaya a cualquier supermercado los precios están cada quien vende como le da la gana entonces señor presidente si usted no actúa beneficio de este pueblo su círculo de corrupción se lo va a tragar y las buenas intenciones que usted tiene se va a pasar mucho al refrán que dice que de buenas intenciones está lleno el camino que lleva al infierno y va a pasar rápido ya estamos terminando mayo vamos para junio enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, mitad de año en seis meses pasa esto rápido. y a partir de enero no es que la piña va a estar ahí, es que no va a haber piña y lo que a usted le pasó yo hice una comparación y aquí era que quería traerlo por eso lo traje por escrito a usted le está pasando mucho y se están dando muchas coincidencias, hasta el sabotaje en el aeropuerto internacional de las Américas, lo que pasó con el teleférico, lo que ha pasado en la lotería y los escándalos que se le han suscitado. Se está pareciendo mucho lo que le pasó a don Antonio Jumón Fernández. Y cuando yo veía esto, me estaba recordando mucho de usted. Los recientes actos vandálicos rememoran acontecimientos parecidos a los sucedidos durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. El sistema de iluminación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas, el que estropeó la tubería principal de acueducto y alcantarillado de la vega Coravega, Cómo de manera repentina después de 45 años se daña el teleférico deja 32 personas varadas ahí y demostramos la poca eficacia lo mal que estamos para enfrentar eventos como este a propósito el puente profesor Juan Bosch que da a una de las zonas más pobladas del mundo que es la zona oriental ¿Ustedes saben cuántos vehículos diarios pasan por el puente de la zona oriental? 15.000 diarios, diario, el tránsito de trabajo. Que eso debió, hace siete años, cambiarse los soportes, se están hundiendo y se pichan los carros y, y pasan cualquier evento y eso se puede caer, incluso hoy anunciaron que lo iban a comenzar a reparar por tramos, Esos hechos que están ocurriendo ahora recuerdan mucho a lo que le pasó a don Antonio Guzmán cuando él toma el poder en el periodo 1978-82, que terminaron con su suicidio, con aparente escándalo de corrupción de su entorno familiar, que fue lo que se dijo, que llevaron a que él se diera un tiro en el baño del Palacio Nacional. Y es como si fuera coincidencia que estos hechos de terrorismo que le están pasando a usted a finales de la década de los 70 se sucedieran en los primeros meses de gestión de gobierno para ponerle fin a los 12 ciegos y más recordados 12 años de Balaguer. Con el gobierno suyo se instaura, se vuelve a un reinicio de la democracia y acabamos con el ocurantismo de 20 años de corrupción de un gobierno que desfalcó Maltrató, robó, saqueó las arcas del Estado Y creó una nueva casta política Que hasta se ha convertido en una nueva clase social Porque la clase política es una nueva clase social La más rica de este país La que ha acumulado más dinero en menos tiempo Tiene más cuarto con los ricos tradicionales Desde el chiquito hasta el más grande Y usted acabó con eso Don Antonio acabó con los 12 años Funestos de Balaguer del 66 al 78, del 66 a 1978, que es cuando usted, el gobierno de Don Antonio, 78-82, toma el poder y termina con su suicidio. Esto no ha trascendido en ninguna parte, pero nosotros manejamos la información de que las investigaciones que están haciendo los organismos de seguridad del Estado no son eventos casuales sino que se tratan de actos vandálicos programados por los agentes infiltrados del mismo PLD que usted ha dejado en los, en los cargos programados por aquellos que están luchando para que usted salga fuera del poder y ahora le paso, señor, un momentito. Preste atención después de esta llamadita lo que me falta por decirle. Buenas noches, dígame. Buenas noches, dígame. Buenas noches. Dígame, dama. Dígame, dama. Mira, yo quiero decirle, este país, este país ya no sirve para nada tampoco. No nada tampoco. ¿Por qué, mi amor? así es mi amor, gracias ella está corroborando lo que yo digo lo que pasó en el Aeropuerto Internacional de las Américas la misma vicepresidenta de la República Raquel Peña dijo eso es un complot un acto terrorista y vandálico en contra del gobierno de Luis Abinader están tratando de que Luis Abinader no cumpla su primer año de gobierno y quieren hacerlo saltar o hay un complot más allá para que el país se agite de una manera tal que se piense que hay un ambiente de inseguridad, que el presidente no tiene los suficientes pantalones, que no tiene la capacidad, ni tampoco tiene los cojones para tomar las decisiones que se requieran en su momento y arruinarle su primer año haciéndolo saltar con ese anuncio del PLD diciendo que ellos están seguros que vuelven el 24 con un Danilo que debiera estar preso. No los dos hermanos, él es el que debiera estar preso. Por eso decía que fueron los mismos acontecimientos de conspiración y vandalismo, la mayoría modo de secuestro, que se sucedieron a partir del ascenso al poder por segunda vez del PRD, del cual derivó el actual Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Sí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Sí. Yo soy dirigente del PRM, sí. y, y oye, te voy a decir la cosa Si yo, ay, me, yo te llamé Aimee y Medio, te le a ganar, renuncié a, a ese partido, yo no juego, votar sea, más ese hombre, lo que uno sufriendo 16 años, y no puede nombrar uno. Nicolás Hidalgo. Yo no, ellos no se imaginan. Porque yo no, yo no lo quiero voy a ver más, ya. Ya tú le cogiste odio a esa gente. Vale, no, yo, bueno, no, no, no, ya yo no quiero ver a esta gente, Yo siempre te llamo a ti y te agradezco. Este, gracias por todo. Cuídate, gracias, que el Señor te bendiga. Gracias a ti por tu llamada. Ahí está. Una gente desencantada de de, de su partido, por lo que estoy diciendo. Buenas noches. Dime, mi hermano, bájate un poquito el volumen del televisor así para. Hermano, hermano, bájate un poquito el volumen del televisor. A ver si te puede escuchar para aprovechar tu llamada, por favor. Así es lo y para... Ajá. Están disgustados ustedes. Ver, Ustedes escucharon que hasta la comida, los pobres, tanto que se quejaban del PLD y decían entonces que la magia lo tenía comiendo, ahí está el peligro. ha ¿eh? hecho Al presidente del partido allá en Castillo. ¿Cómo se llama el presidente del partido? ¿Cómo se llama allá? ¿Cómo? Ah, Hermos Mercedes. Ahí está, dice que tiene a toda su familia comiendo nombrado y que a ellos se lo está llevando el diablo en Castillo. Lo que yo estoy diciendo, le mire a ustedes. Buenas noches. Y eso que no he entrado al tema del disgusto, de sus bases. Buenas noches, dígame. Buenas noches, invitado. Sí, invitado. Sí. Quien te habla aquí a una persona que ni en padrón ni ningún partido está. Uh -huh. Para decirte lo que yo voto, partidarios que son. Sí. Simplemente voto por el y creo que es un deber, votar uh -huh. Pero... Voy a, ¿tú, tú conoces más que yo, porque tú eres un hombre inteligente, nos conocemos bastante. Te sí. conozco hace mucho tiempo. Tú sabes lo que por qué Peña Gómez no fue presidente en este país, por el mismo PRD. La historia es, esa a, a Peña Gómez no le hizo bajar trampa, ni le hizo trampa a nadie. Hay que meter un gran blanco, que no está Magluta que tampoco está... Y ese grupo de personas, ¿por qué Peña Gómez no fue presidente? ¿Por qué a Balaguer se le entregó el poder prácticamente en el, en el 1986? Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Veo que se está mencionando mucho, especialmente en este tu programa, el asunto de, de Balaguer. Fíjate. Los años de Balaguer, ningún gobierno que ha llegado a este país ha cogido un país como el encontró Balaguer. Un gobierno de transición, de baratado, con una izquierda que fue a una revolución pensando que iba a ser un trabajo y lo que salió por ahí, salió muy mal parada, porque muchos de sus dirigentes fueron, fueron sacados de competencia en esa guerra de abril. Viene Baraguer y encuentra un país con una situación, con Estados Unidos, dueño del país que siempre lo ha sido, y la sigue mandando en este país. Cuando en el año 70, 71, yo estuve en la UARP, me hice profesional, y yo nunca caí preso, porque yo no soy más hombre, me habrá atacado, me, me asaltar cosas. Yo que estudié a la capital, agua, y me hice profesional. Mira, en el 70-71, a mí hay que hablarme de quién fue el coronel Cron, para hablarme de usted, Balaguer, que fue un asesino, que fue esto, que fue otro, quién fue ese señor, a qué vino, y qué hizo la embajada norteamericana con ese señor. A mí hay que hablarme, qué pasó con, con el moreno, con el chileno hombre, cuando lo mandaron, a parece que fue a. a Bru a okay. ah, Bruselas, a Bruselas, Bruselas, se lo mandaron lo, y lo mataron ¿Qué allá haciendo, ¿Qué uh -huh. estaba haciendo? él ahí, desde ahí, desde la calle? ¿Qué grupo estaba formando él para venir a matar a, a, a Balaguer aquí? ¿Qué estaba haciendo Otto Moral, la gente del MPD? ¿A quién le va a entregar ellos cuando quitaran a Balaguer de poder? A mí hay que hablarme de eso, para entonces la historia que se diga cómo es porque aquí no puede hablar que tan a la ligera, no hay que decirme ¿me puede la inspección del MPD de la izquierda aquí con Balaguer? y porque para que nosotros nos tumbar para que un Estado Sonido metido matando como siempre lo ha hecho una tía que era la que llevaba y traía aquí a este país y se llevaba a a la gente y la quitaba y la mataba también o sea, tenemos que meter en esta historia, tenemos que meternos en la historia, no, no un programa así tan corto, porque te voy a decir la verdad, que yo estoy leyendo un libro de un, de un señor que lo muy bien de lo que fue en esos 12 años y lo que fue la izquierda en este país en ese tiempo. Muchísimas gracias Gracias, ciudad. bien te, sabes, Yo soy otro reformista Ya tú te revelaste, y Trujillista también Tú sabes que Balaguer formó parte de los 30 años Fue funcionario durante los 30 años De la dictadura de Trujillo Y eso que ustedes dicen que los gringos tomaron el país Fueron los mismos gringos que lo ponen a él En el post-Trujillismo Después del triunvirato Y son los mismos norteamericanos Que los ponen a él a dirigir El país ...y a tomar los destinos de la nación dominicana en el post-trujillismo... ...después que el triunvirato y las familias ricas de este país saquearon los bienes... ...de además de los cuartos que se robó la familia de Trujillo, que ellos dicen que no... ...pero quedaron todos millonarios y los millonarios de este país. Esos años de persecución, porque el espacio es muy pequeño para, para discutirlo... ...y tú decir que Balaguer encontró una nación, Balaguer encontró un país con crisis y manejó, manejó con mano férrea con un, un grupo de generales y un grupo de militares que le eran fieles, persiguiendo, atormentando y asesinando. Y aunque había una izquierda agitada, Balaguer heredó de Trujillo el sentido de persecutorio y de quererse ser un unímodo, rey de la nación dominicana. Y es cierto en parte lo que tú dices, que los norteamericanos siempre han sido los dueños de este país y que son los que ponen y quitan gobiernos. Pero cuando lo ponen, se ponen muy sonrientes y cuando se ponen en el poder a robar, porque todo el mundo recuerda lo que son los anillos palaciegos, quien enseñó a robar y quien enseñó a saquear la saca del Estado de este país, aunque dice que terminó como un altruista sin nada, fue Balaguer. Y el fraude sí se lo hicieron, tú sabes que pusieron a votar militares y muertos, tú sabes que demostró más de 200.000 mil cédulas. Y si no hizo un fraude, ¿por qué tú crees que Balaguer de dos años de su poder no es para generar una crisis porque sabe lo que le esperaba y que de esa manera le obstruiría el paso generando el famoso frente patriótico y les legó el fracaso más grande a esta nación y la maldición más grande que fue la plaga morada que durante 20 años no solamente es autor de los 12 años no solamente gobernó durante 22 años y no ganó nunca unas elecciones limpias la ganó toda de manera fraudulenta el padre del fraude de Joaquín Balaguer Entonces, no puede ser que haya gente que defienda a ese hombre tú sabes quiénes lo defienden los que se beneficiaron robando y se hicieron millonarios porque quedaron como exoparásitos y se acostumbraron a vivir y por eso ni siquiera existe el partido porque se quedaron como vulgares ladrones acostumbrados a vivir del Estado todavía los hijos de sus hijos están deleitándose de las tetas y de las arcas del Estado de un greguero de vaco que no dio a nunca un golpe que se dedicó a robar y a acumular dinero en este país y que forma parte de una parte funesta de la historia, Balaguer asesinó, persiguió y destruyó. No era por comunista, era todo lo que se le oponía. Por eso, cuando Orlando Martínez le dijo, ¿por qué usted no se monte la famosa carta de su segmento que tiene en el Nacional con todos sus corruptos y se va en un barco y no vuelve más? Le mandó a dar un susto. No hay quien defienda a mi gobierno y lo mataron. Por eso asesinan a a Bejabú, por eso mandan a matar a quien tú dices, el papá de Guido Gómez Mazara, a Moreno Mazara en Bruselas lo mandaron a asesinar fuera. Y todo el que se le opuso lo mandó a matar, lo persiguió y lo metió a la cárcel. Entonces, no me hables de democracia y que los gringos, no, un estatus quo de corrupción que se lo hereda al PLD de... y por eso este país ha llegado a una degradación tal, y ese no era el tema, yo no quería, pero tú me provocaste, ¿verdad?, pero voy a seguir aquí porque te puedo, me puedo pasar hasta mañana contestándome uno por uno todo lo que tú me dijiste. Pero pues, no estamos, en, pues, ya perdí todo el tiempo. Lo que quería decir. Uy, buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches, Pitágoras. Sí, dígame. Mire, lo estoy, lo estoy llamando porque estamos viendo su programa. Sí. Somos fieles a oyentes de su programa. Uh -huh. Y no se escucha bien cuando no hablan por teléfono entonces ¿Ven? no podemos entender lo que está hablando el otro ahí está, o está mal el micrófono mío o está mal el otro micrófono pero gracias por decírmelo mi hermano gracias Washington por decírmelo es una pena esto eh, todas las toda la noches una jodiendo no sirve aquel micrófono, no sirve el otro bueno, pero eso es parte tú sabes que al árbol que da fruto al que le tiran piedra bien, buenas noches ¿Cómo puede haber aquí gente que defienda? Buenas noches, Pitágoras, desde esa Blanca Iris. Dígame, Blanca Iris Moya. Yo le estoy llamando por el asunto del profesor piringo. Sí. Yo le mandé los videos a su WhatsApp. Eso me dejó impresionada. Al ver la forma y la manera en la que está viviendo ese señor sí. en la fortaleza. Yo le estoy... Las yo... precariedades que tiene. Sí, Blanca Iris, yo le estoy editando... Le estoy haciendo una, una pequeña nota de prensa, no solamente para publicarlo en mis medios, lo voy a traer mañana editado, un trabajo bien hecho, para que la gente vea las condiciones paupérrimas precarias, la enfermedad de este hombre y lo que se ha convertido en esa cárcel allá en Santa Bárbara de Samaná, un anto de corrupción y de perversión. Entonces mañana, para que estén atentos todos mañana para que tenga tardes, médico? Que yo quiero que usted vea eso. mañana Blanca sí. Iris Moya sí. vamos okay. a hacer un programa especial y se lo vamos a dedicar a él porque por el tiempo hoy si lo hacemos breve no va a servir lo vamos a hacer mañana okay, para que gracias. estén todos pendientes y gracias a ti Felicito. gracias a ti amor por tomarte el, el, el tiempo de hacer ese trabajo para hacer un bien que nosotros